Un incendio redujo a cenizas una vivienda en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís El siniestro se produjo la madrugada del pasado domingo Bueno, en realidad es eh, una tragedia que inició a tempranas horas de la mañana del día de hoy afectando cuatro viviendas, eh, dejando dos eh, completamente reducidas en cenizas por completo eh, No sabemos la causa del siniestro, lo que sabemos es que fue una gran pérdida mayormente de una de una prima mía que se le quemó todo, los jaguares todo no quedó nada. Ustedes ven la muestra ahí, también la demás vivienda del lado. ¿se, ¿Se le acusa a un calquero? ¿no? Es, ¿no? es hasta donde se, se ha pues, recogido la evidencia, eh, la evidencia cae sobre él porque no aparece, ni se ha dejado, no ha dejado la cara, no se ha dejado ver. El que no es, viene a, a tratar de sofocar y de ayudar, entonces él no se ha dejado ver. Yo no le sé decir qué fue lo que sucedió porque yo no estaba aquí y cuando viene ya estaba todo prendido. a qué hora usted vino? Eran como la dos y ahí... La mañana. Yo estaba allí en la esquina la hermana mía. ¿Cuántas viviendas, aparte de la suya, que se redujo completamente, pero cuántas viviendas más están afectadas? Tres, tres más. Nosotros estábamos acostados durmiendo, como a las dos de la mañana viene la sobrina mía que andaba andaba tomando ahí en la esquina con la hermana. Y dice, ay, auxilio, auxilio, la casa está cogiendo fuego. Cuando nosotros nos levantamos, de la puerta, ya el frente estaba cogiendo fuego. Entonces, Quité tanque mío y lo saqué y lo, lo llevé de esa vecina. Entonces, luego el hijo mío se levantó y rompió a pedir auxilio, a pedir auxilio, pero la llama era demasiado fuerte. Nos cansamos de llamar a los bomberos, más de 20 llamadas se le hicieron y ellos vinieron y ya lo último ya. Y después que ellos vinieron, ya eso estaba ya, la casa estaba ya quemada. Cuando yo vi que estaba subiendo el humo, yo dije: al ah, necesito, no estaba conmigo. Corre, corre, corre, pura que, que está quemando algo ahí. Me mandé corriendo, vine a abrir la puerta y cuando abrí la puerta, eh, comenzaron a todo el mundo a gritar ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Y yo, el hijo mío, que vivía aquí al este lado, le dije ¡Díganle a los palos rápido antes que se propague más el fuego aquí! Y nos quemamos todos. Supuestamente, él estaba bravo con la mujer de él. Entonces, cuando él vino ahí, no lo encontró en la casa y entonces vino y, y agarró y prendió la casa ¿Quién es y salió el, huyendo por ahí, llamado Kelvin. ¿Kelvin es? Eh, el esposo de la, que era dueña de la casa. Entonces usted dice que fue, quizás fue el que, que, que encendió la vivienda. Sí, claro que sí que fue el que la encendió, porque no fue ningún corte ni nada. ni nada. tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.